Bienvenidos a todos, hoy vamos a trabajar con el entorno de trabajo del programa Scratch. Como podemos ver en la ventana de trabajo, tenemos espacios bien diferenciados. Por un lado, este sector que estoy señalando en la parte superior izquierda, tiene un conjunto de bloques que cada uno de ellos tiene a su vez un conjunto de comandos, como podemos visualizar. Al presionar en uno de los bloques, se despliegan un conjunto de controles que mantienen el mismo color de su botón, como es el caso de, de apariencia, operadores y así con todos los demás. Por otro lado, tenemos el sector de programación, donde ya tenemos aquí uno de los bloques que simplemente eh, se pueden arrastrar. A su vez vamos a ver que cada uno de los bloques, en este sector donde estoy señalando, en este otro, tienen una porción para el encastre, es decir, que lo que vamos a hacer es buscar dentro de movimientos, en este caso, un botón que pueda encastrarse al primero de control, que lo que nos va a posibilitar es poner en marcha nuestro programa. Esto quiere decir que al presionar la banderita, el objeto al cual le estoy eh, Iniciando esta programación, se va a poner el movimiento. Como ustedes pueden visualizar, el objeto comienza a moverse cada vez que yo presiono la banderita. Bien. Eh, además de la ficha programas, que es donde se desarrolla nuestra programación, tenemos también la ficha frases y sonidos, que la vamos a estar trabajando más adelante. En este sector eh, tenemos el escenario que es donde se presenta toda la ejecución de nuestro programa. Todo lo que colocamos aquí, en este lugar de la programación, se va a desarrollar en este escenario. A su vez, en este sector tenemos eh, botones que nos permiten trabajar con el objeto, como eh, reducir su tamaño o el botón que está al lado que es para aumentar el tamaño. El primero de los botones que me permite duplicar el objeto, es decir, hacer una copia de ese objeto. Y la tijera que me va a permitir borrar el objeto. Bien. Eh, en este otro sector, en la parte superior derecha, tenemos las vistas del programa. Yo puedo reducir la vista de ejecución y aumentar la vista, el espacio que tengo para desarrollar la programación. Y tengo también el último botón de las vistas que me lleva a la presentación en pantalla completa. Y con este botón puedo regresar. bien El botón rojo eh, se utiliza para detener la ejecución del programa. Eso lo vamos a trabajar también más adelante. Cuando un programa más largo comienza a ejecutarse, lo podemos detener en cualquier momento. Por otro lado, tenemos acá los botones que nos permiten trabajar con diferentes objetos, este me permite colocar un objeto sorpresa, este otro me va a permitir ir a buscar un objeto que está guardado y este botón me permite pintar un nuevo objeto. Y acá nos vamos a detener un momento para observar que cada uno de los botones, cuando acerco el puntero del mouse, despliega una etiqueta con una referencia a la utilidad de ese botón. Bien, habíamos dicho que este nos llevaba a crear un nuevo objeto. Acá tenemos herramientas de dibujo que más adelante las vamos a trabajar. Para finalizar, en este último sector, tenemos los objetos que fui colocando en, nuestra, en esta animación, en este caso, y el escenario, ¿no? que es bien diferenciada la programación que tengo para un objeto y la programación que puedo tener para el escenario. Como podemos observar, si voy a movimiento dentro del escenario, no hay ningún botón porque el escenario no lo puedo este, mover.